en un grupo sanitario que tiene hospitales y centros de salud en cuatro comunidades autónomas os podréis imaginar que la actividad en estos días está siendo frenética. Todo el equipo de comunicación nos hemos podido acoger a la modalidad de teletrabajo que nos ha ofrecido la empresa y esto pues ha supuesto un cambio en nuestra rutina diaria porque como casi todas las empresas en España no estábamos acostumbrados a esta forma de, de trabajar. Nuestro día Comienza con una reunión del equipo a través de Skype, en la que pues, eh, revisamos todas las tareas pendientes, asignamos plazos responsables y dedicamos parte del tiempo también a, a pensar en equipo, a crear eh, nuevas acciones... Y, y nuevos materiales de lo que se nos está pidiendo en estos momentos que evidentemente ha cambiado nuestro calendario habitual de contenidos y se ha tenido que adaptar a lo que realmente importa en, en estos momentos. ¿no? Nuestra estrategia de comunicación y nuestras acciones de comunicación ahora mismo están orientadas en tres, en tres focos. Uno de ellos es la comunicación interna. Se ha intensificado como no podía ser de otra manera la comunicación interna porque es necesario en estos momentos tener una coordinación absoluta entre los equipos y se está comunicando mucho a, a, a nivel de, de la organización y se requiere por nuestra parte pues bueno, que aportemos ese plus de, de, de creatividad y, y, de, y de originalidad en estas comunicaciones porque estamos en un momento en el que estamos sobresaturando quizás un, un poco los canales habituales por lo que, por lo que tenemos también que, que pensar ahí en nuevas formas para que nuestro mensaje eh, llegue de la forma más efectiva. Estamos también poniendo mucho foco en dar visibilidad al trabajo que están realizando nuestros compañeros sanitarios, que están en primera línea de, de batalla y cómo se están dejando la piel por, por, nos, por nosotros, ¿no? por, por los eh, ciudadanos y por los pacientes. Y es nuestra función también como comunicadores ser, ser el altavoz de ellos en, en este sentido y poner en valor su trabajo. Y luego, por supuesto, eh, los pacientes, ¿no? Eh, los pacientes que tenemos ingresados en los centros, que están en una situación de, de, de, de, de, um, dramática porque están aislados, con visitas restringidas, entonces nuestra responsabilidad también es adaptar los planes de humanización de nuestros centros a esta situación extraordinaria con acciones que, que haga más llevadera su, su estancia hospitalaria ¿no? y a ello estamos dedicando también esfuerzos eh, por parte del equipo de comunicación ¿no? a idear esas acciones eh, que, que les haga la, la estancia lo más agradable posible dentro de, dentro de las circunstancias. En estos momentos eh, la comunicación no, no solo no debe parar sino que debe intensificarse si cabe. Creo que es un momento en el que se requiere, por parte de la información oficial, que sea rigurosa, que sea transparente, que, que sea veraz pero también por parte de la comunicación corporativa las empresas tienen que seguir comunicando. Tenemos que aportar ese plus de normalidad dentro de que es una situación eh, extraordinaria, pero no, no se puede parar tampoco la comunicación por, por esta situación. ¿no? Desde luego en una empresa sanitaria mmm, no tiene discusión alguna, ¿no? pero también para empresas de cualquier sector. Creo que es un momento en el que las empresas tienen también que comunicar. Y, y, y no hay que pararse por, por esta situación. Desde luego, eh, Rivera Salud, que es una empresa muy responsable, y muy comprometida con la sociedad, eh, así lo, lo entiende. ¿no? Estamos en un momento en el que el sistema sanitario, yo creo que a, el sector y el sistema sanitario ha respondido con creces a, a lo que se esperaba de él. Creo que podemos estar muy orgullosos de tener en España un sistema sanitario público y privado eh, extraordinario, eh, es momento de sumar, de unirse todos porque ha quedado demostrado en esta crisis que, que todos juntos somos más fuertes y que ayudaremos a que esto salga adelante y desde luego eh, ha quedado claro también que tenemos unos profesionales maravillosos que están dándolo todo como no podía ser de otra manera, pero que es positivo que esta crisis haya puesto en valor el trabajo de estos sanitarios que muchas veces no sienten que, que se ha reconocido su, su vocación de entrega y, y, de, y de generosidad hacia los demás. Estamos en un momento también en el que la sociedad ha respondido magníficamente con muestras de generosidad y de solidaridad eh, tremenda eh, desde Rivera Salud también hemos querido dejar constancia de, de todos estos gestos que diariamente nos llegan, de todas estas muestras de solidaridad por parte de empresas pequeñas y grandes, de asociaciones, de ciudadanos anónimos. Y por eso en, en, hemos creado una web específica rscriverasalud.com donde además de poder dejar mensajes de apoyo para nuestros pacientes y profesionales hemos querido que se convierta en, en un diario de todas las, las acciones de solidaridad y de todos los gestos eh, de generosidad que están llegando estos días. A nivel personal y profesional estoy viviendo esta situación pues con una mezcla de sentimientos ¿no? como casi todo el mundo. Eh, sentimiento de preocupación cuando pienso en mis familiares más vulnerables ante esta pandemia orgullo cuando veo el trabajo de mis compañeros y de los sanitarios en general que realmente son nuestros héroes y heroínas en estos momentos enfado en algunos momentos cuando veo la irresponsabilidad de, de nuestros gobernantes y bueno, en, en definitiva, eh, incertidumbre porque creo que, que no sabemos cuánto va a durar esto y tampoco sabemos cuáles van a ser las consecuencias reales de esta situación, ¿no? Creo que aún no estamos preparados para ese día de eh, después de toda esta, esta situación. Pero bueno, yo soy una persona optimista y me quiero quedar con la, con la parte positiva de toda esta situación. Creo que no olvidaré esas videollamadas eh, con tres generaciones alrededor de un, de un dispositivo móvil. Esas videollamadas familiares creo que se quedarán en la retina para siempre. Y luego a nivel profesional, pues bueno, antes de esta situación yo sabía que contaba con un buen eh, equipo de, de trabajo y con profesionales muy buenos pero ahora sé que tengo el mejor equipo que jamás podría haber soñado. Me siento muy afortunada de poder compartir con ellos todos los días una o dos horas de creatividad, de imaginación, de innovación, porque esto es algo que nos está permitiendo esta situación y que antes, eh, pues por la dinámica de trabajo, metidos más cada uno en, en, en su labor diaria, no disponíamos de, de ese lujo de poder compartir eh, todos los días eh, un rato para pensar y para, y para crear conjuntamente. ¿no? Me quedo con eso, me quedo con el orgullo de liderar un equipo de trabajo que, que creo que, como os he dicho, es el mejor que, que, que podía encontrarme y me quedo con la esperanza de que esto no dure mucho y de que todos podamos eh, salir adelante más fuertes de esta situación.